que presentarles a una analista literaria, secretaria general de siembra de lectores en análisis literario, Julie Bute. Julie Bute ha hecho muchas críticas literarias, entre ellas varias mías, y la gente queda impresionada por su gran capacidad. Con ustedes, Julie butek Aunque ella no me mire